Eh, hola, buenas tardes, estamos en un sitio secreto del aeropuerto de Sheepul, Terminal Internacional Asia y yo como siempre llevo una especie de hule con el que como para hacer entrevistas como esta lo he puesto aquí precisamente para que no se vea en qué sala de la terminal estamos es una sala VIP, no puedo decir más y estamos con el hermano gemelo secreto de Don Calceto ¡Oh, oh, oh, ¡Hola, hola! ¿Pero usted no era el hermano gemelo? Sí, sí, sí, soy el gemelo. ¿Y no tiene usted acento mexicano? Mexicano, si nosotros somos españoles de toda la vida. Eh, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Voy a taparle aquí para que no se vea su, su identidad. Para protegerle. Entonces, ¿qué es lo que me contó usted antes cuando le invité a tres whiskies? Uh, uh, perdón, perdón. Pues que Don Calceto ha huido a China. ¿A China? Sí, porque la página de Chayomi, si le ha cambiado el acento nuevamente, ¿qué le pasa? No sé, no sé, no sé, será el whisky, será el whisky. La verdad es que hemos huido a China porque en la página de Chayomi, China, solo en China, no en México, no en México, no en España, venden jamón 3J y además, aunque no te lo creas, también venden leche en polvo RAN. Y con esta exclusiva despedimos el programa. Hasta el próximo directo. Chao, chao.